Bueno, me vine aquí eh, Expresé el tema de, de la distorsión de imagen con el Mavic Mini Y un suscriptor y gente que, que comenta eh, Dice que lo devuelva, que está mal Que a él no le pasa Que él graba en modo sport y graba perfecto Entonces dije, no puede ser Esto tiene que ser un tema de tarjeta micro SD O tiene que ser un tema no, no de la guerra, Nada entonces, vengo a hacer las pruebas aquí, vamos a ver si la imagen se vuelve a distorsionar en modo Sport o no. Y otra cosa que vamos a ver con el csjx x 7 Pro, casi me fracturo el tobillo, es eh, cómo se comporta también la, la cámara, que dice que es 4K. No sé por qué permiten, en el mercado y con temas de consumidor, a esta gente decir cosas que no son porque en ningún caso es una cámara 4K, en ningún caso. Inclusive las fotos son buenas, pero si analizamos las fotos, cosa que hice, eh, tienen como una aglomeración de píxeles cuando hay muchos colores. Me pasaba con las cámaras de 2 megapíxeles de los Byantois o de los Sima, por ejemplo, aquellas cámaras de hace 8 años, que eran una bosta, ¿vale? cámaras muy económicas, que no, no valían para nada y hacían ese efecto que parece que un árbol fuera como de masa de, de plastilina, de una cosa insoportable entonces bueno, nos venden a unas cosas eh, con unos observaciones que no son, no son cámaras 4K pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el, el CSJ y, y vamos a verlo del modo Sport del Mini si encuentro un lugar, me estoy adentrando en el bosque a ver, porque cuanto más suba, hay un poco de aire hoy, no sé si se percibe. ¿Vale? Entonces lo que voy a tratar es de que no influyan factores externos. Tiene que estar lo más tranquilo posible y según de qué ladera me ponga va a haber más viento o menos. Está viniendo del lado izquierdo del mar, entonces bueno, veremos qué pasa. También quiero un lugar donde nadie me moleste porque... No sé qué es lo que pasa con la, con la cultura y con la educación y con todo, que aquí, vamos. Si vienen dos maricas a hacer sus cosas, no pasa nada. Ahora, si vengo yo con un dron, es un drama, ¿viste? Como digo siempre, la misma foto que voy a sacar yo y el mismo video, lo pueden encontrar fácilmente en Google Maps. No tienen ningún tipo de inconveniente. Entran en Google Maps y van a encontrar... Eh, la foto que yo hago o el video, no es nada nuevo, no descubro nada Aquí está linda la plataforma, pero hay un poco de viento Que para despegar no pasaría nada, el tema es cuando vuelvo y lo tengo que bajar No el Mini que lo bajo en la mano, pero sí el C SJ Pero bueno Creo que aquí podría ser un buen punto de partida, o podría ir a aquella otra cima. Voy a ir a la otra y a ver cómo está el aire ahí. Porque ahora está girando el viento, empieza el sol a levantar la temperatura y los vientos empiezan a comportarse de modo distinto. Nos vemos ahora. Bueno, estamos en la cima de una montaña, a ver si se ve. Voy a mandar el, el CSJ-X7 Pro a volar. Ya veremos qué pasa, porque la verdad que no me gusta mucho dónde está ahí. Está un poco complicado el tema de, de encontrar un sitio recto, pero bueno. Vamos a ver cómo se comporta. Encendemos el mando y el dron. Hay un poquitín de viento, va a estar complicado para bajarlo. Pero bueno, vamos a hacer un vuelo como si fuera un Mavic Mini o... O un AUTEL, o un UNIC, como si fuera un dron de... de los potentes. Voy a grabar la partida. La partida, madre mía. Ponemos en modo avión, activo el wifi y busco el dron. Vamos a ver si lo encuentra. Eh, aquí XDL Pro 4K. Lo tenemos. Vamos a la aplicación. Confirmar la conexión wifi actual no puede acceder a internet ¿Quieres cambiar? Mantener 12 satélites ta, ta ta modo no sé cuánto Muy bien 12 satélites debería ser suficiente Le damos al H-Fan PRO Tengo el sol de frente Me tuve que mover porque me puse en un sitio Y mal, maldición el tráfico que había uh, Sering Sering Record on, pa pa, pa, pa pa 4K dice, sí, seguro. No te preocupes. Eh, start play. Please take care, safety keep, sí, vale. Ahí tenemos algunas explicaciones. Está el 50%, esa es la velocidad. Saben que con el botón de cámara se calibra y con el de, eh, de speed dejándolo presionado, tienen dos tipos de calibraciones, yo lo calibré en casa, ahora no me está diciendo absolutamente nada, voy a, a poner a grabar y a armar motores a ver qué pasa, la verdad que estoy dispuesto a que eh, pase algo, porque no estoy acostumbrado a volar este tipo de drones, ya lo digo, pero bueno, se supone que se la banca, entonces vamos a ver cuánto se la banca, eh, ta, ta, ta, ta, todo muy bien. Vamos a grabar video. Igual vuela mejor sin grabar, pero no sé. Armo motores. Y lo saco. Ahí está. Más o menos estable, no es que diga... A ver cómo se comporta esto. No puedo decir que va mal, la verdad. Tiene el sol de frente. Ahora vamos a hacer unos cambios para que, para que la cámara empiece a funcionar mejor. Va a estar difícil bajarlo aquí, pero bueno, lo intentaremos. Ahí va, miren qué imagen. La verdad que yo la veo perfecta, la imagen así. Siempre el frenado baja un poco, ya lo he dicho varias veces Cuando freno tiende a, a descender Tengo un lag bastante importante A ver si quito la cámara Vamos a quitar la cámara para que no esté mandando señales Hacemos una fotito, que es así va a mandar el, los datos Ahí los envió La verdad que está quieto en el aire, no sé si se ve ahí no sé si lo alcanzan a ver. Está ahí frente mío en el aire quietito. Muy estable. ¿eh? Por eso en muchos canales se dice el mejor dron, calidad-precio. Por esto. La verdad que va muy bien. Me voy a saltar porque... Vamos a sacar unas fotos para después poder analizarlas Se comporta de muy buena manera, esto cualquiera que quiera hacer algún, alguna foto y, y algún tema de esos lo puede hacer perfectamente con este dron. Otra vez bajó, GoPro apaga video GoPro detente GoPro, GoPro apágate. Se me tranca hasta la lengua Bueno Debo decir que va muy bien este dron. Vamos a ver si lo traigo como hago con todos y a ver cómo es el aterrizaje aquí, encima de esta piedra. Eso sí lo voy a grabar porque nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy al filo de un acantilado entonces y hay un poco de viento. No me gusta nada, eh. Oye, ay, ay, ay. Está muy complicado. Ah. Bueno, se baja de una. No da tiempo a nada. Pero lo bajé perfecto. Bueno, probé el... CSJX7 Pro, a mí me pone de los nervios, son unos drones que a mí me ponen muy nervioso, fue otro mundo cuando guardé el, SSJ, el CSJ y, y saqué el Mavic Mini, fue otro mundo, me tranquilicé por completo, otro tipo de vuelo, otra estabilidad, otro sonido. Eh, nada que ver, pero bueno, entiendo que no todos, inclusive yo tampoco me puedo permitir un Mavic Mini, fue un tema de negocios, de youtubers que me ayudan, de tiendas que me ayudan, eh, he tenido un, un donante, ¿vale? Uno, pero bueno, se agradece porque todo, para los que estamos aquí y no tenemos medios, todo ayuda, 10 euros, 1 euro, 100 euros, 20 céntimos, todo ayuda y bueno. Ahí está mi Paypal, más quieto que, que momia milenaria y, y aquí estoy, había un poquito de viento para los que hablan del Mavic Mini Tuvo una estabilidad increíble Voy a mostrar el poco viento que había, pero había viento A otros drones no se lo aguantan esto. hay drones que son muy frágiles, muy de juguete eh, Las impresiones del, del CSJ, bueno, lo que se espera de un dron de ese precio Probé la imagen del Mavic Mini en Sport Ya pondré las conversaciones que he tenido con diferentes personas Les digo que para mí hay varias cosas que influyen Una es la luz Otra es obviamente la velocidad en el modo Sport Y otra es la tarjeta micro SD que utilicen Son las cosas que eh, influyen a la hora de tener una imagen estable Cuando se está grabando a velocidad, ¿no? Estoy aquí Y, y siempre están los payasos Miren Se ve Todo lleno de mierda, vale Estoy en plena montaña con mar Un lugar increíble Y siempre hay tarados que hacen esto Por desgracia nunca me los cruzo Porque yo para estas cosas tengo un carácter bastante malo Y para todo lo demás también No aguanto al ser humano Ya no lo aguanto y estas cosas, miren, todo lleno de basura, mirá Mirá, mirá, mirá Latas, plásticos, papeles Más papelitos Más toallitas Bueno, increíble Venís a hacer una foto acá y te, te querés matar, boludo, está todo sucio Me cago en la puta Pero bueno, es lo que hay, viste, cuando la gente no entiende las cosas Esto tendría que estar vallado Como hacen los americanos Y haber policía acá, cinco policías Caminando todo el día por la montañita Para poner orden pero como no hay ni uno, vienen a joderse un jubilado. Dicen, mira, hay uno con un dron, hay uno con un dron. Ahí aparecen. Ahora, cuando está todo esto lleno de pero no aparece ni uno. Cuando dejan basura, que esto se multa, ¿saben? La multa por esto, ¿vale? Está, está vigente. Hay que venir acá a multar. Esto es basura, esto es contaminación, ¿vale? Se están gastando millones. Anda la danesa esa llorisqueando por, por, por todos lados. Y mira, venía acá Margaret. Margarita, eh, Osvaldo, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy de luz? ¿Bien? Vale Bueno, voy a hacer unas fotitos y, y veremos cuando, cuando edite La última edición sé que es mala del CSJ Porque me entregaron el, el PC Y bueno, me apuré, largué información que me estaban pidiendo Voy a bucear ahí, ese lugar es increíble Ya estoy viendo que hay una cortada de piedra que hasta parece chacuchillo. cuchillo y hay un pozo de novela, ahí vengo. Vamos a ver cuándo, el fin de semana, porque para bajar esta montaña y si vengo con más gente va a estar complicado. En fin, bueno, me voy, no lo molesto más. Voy a tratar de editar mejor y que les quede todo claro las preguntas que me han hecho. Pondré lo que me han hecho de preguntas, ¿vale? Lo voy a compartir, así ven que no me lo invento. Que tengo conversación con el mundo exterior, no es que no hablo con nadie, solo con el loro y, y con Max. No, hablo con gente, pero hablo con la gente que me interesa. Ese es el tema. No necesito volumen. Hablo con la gente que me interesa. Osvaldo, como con Osvaldo. GoPro, detén video. GoPro, detén video. GoPro, andate a la concha de tu hermana.